Yo me llamo Juan Gabriel. Buenas noches. Por la ventana del tren se del el sol Y allá desnuda entre las vías De esta población Hay un fantasma rondando la cuadra De su carnal con su guitarra, Cantando en la ciudad Desnuda el nombre de las vías está en la policía. Y aquel, y aquel, y aquel, okay. acuerdo de okay. ti. Ustedes, borracho en la azotea de mi carne, soy vencer de ti. Borracho en la azotea de mi carro, soy venga. I'm Por la ventana del tren se mira el callejón Donde los chavos se juntan y hablan de amor Hay un carro rondando la cuadra Es un fantasma con su guitarra Cantando en la ciudad secretos de amor que tú me cuentas y de paso de haces cuenta a mi corazón desnuda entre las mías está mi melancolía y aquel, y aquel y aquel recuerdo de ti muy buenas noches muchas gracias Este año salió un disco mío que está editado por la Alicia. Si pueden, róbenselo, por favor. Rodríguez a David y Alejandro. Muchos libros, muchos libros, muchos discos, muchas historias, muchos corazones y muchos alicias. Hasta siempre. borracho en la azotea de mi casa soy pensando en ti loco, loco, borracho pensando en ti, y pensando en ti. Gracias.